más limpio posible no, no hay eh, mucha elaboración que, que, que es más complicado o sea en ocasión, porque en ocasión, porque es, es, cuando más cuando más se nota la calidad del producto y luego, el tratamiento sobre todo luego tenemos vivo que es una especie más de brasileño donde ya se cocina mucho más que eh, también está en Madrid en Madrid y luego ya tenemos el de aquí, que ya la cocina es un poco más compleja y vamos a ver muy compleja pero todo. muy exquisita lo que hacemos en el mundo en esos tres conceptos. Pues empezamos cuando queráis. Bueno, pues vamos a empezar por Lobito, que es más sencillo, y vamos a enseñar un poco el plato que más vendemos de, de, de atún. El Lobito, que para nosotros es un plato muy... Pues, tremendamente especial por mucho... Por, por mucho motivo el atún, es especial, ¿no? yo me he criado entre comillas el tratún, ¿no? O sea, el, el paso de mayo-junio del, del precisamente pasan por nosotros, digamos, y vienen aquí, en eh, esa zona y hacia arriba, a desobar. Y entonces pillamos la pinta, tiramos la pinta de mayo en el junio. Y, y esa es el que nos dura para todo el año, y aquí un rojo salvaje de Almagraba y ese primer plato que lo estáis viendo ahí es, voy a poner aquí con la mano además para que veáis un poco las partes, eso es un carpacho, que es para Bueno, eso es lo que representa una parte de lo que es el y nosotros lo que hacemos es tremenda